Bueno, pues somos sus amigos, Rafael y Elida, que el Señor les bendiga en este momento. Bendiciones para todo el mundo, bendiciones, bendiciones, gracias. gracias por estar con nosotros en este momento y bienvenidos a hoy, oramos en vivo, bienvenidos, Así bienvenidos. Es. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes y pues eh, dándoles eh, las gracias por... Eh, estar compartiendo estos videos y, y gracias a todas las personitas que hacen un, un tiempo, un tiempo en el espacio que nosotros este, tenemos para ustedes, para que estén juntamente con nosotros recibiendo palabra del Señor y recibiendo bendición a través de la oración. Así que gracias, gracias mil por estar con nosotros en este momento. Sí, así es. Eh, pues bueno, ¿qué, qué, podríamos que podríamos decirles que... Estamos contentos de estar nuevamente aquí con ustedes en un tema que considero por demás interesante. Eh, ya nos estás visitando, bueno, ya tenemos por ahí en, en Marca ya que hay una primera personita. Qué bueno. Eh, Bienvenida, bienvenidos Díganos quién es y de do, y, y, y de, en dónde están. Así es, ¿de dónde, dónde están? ¿Dónde están? Porque como eso es global, que queremos ver si son de México, son de... Centroamérica, Sudamérica. Sí, eh, de, Estados qué parte, Unidos. ¿de qué parte son? Sí, Además, claro. eh, díganos, hola, soy de tal parte. Uh -huh. Claro, y eh, claro. te vamos a incluir en la, en la oración. Así, así es. Así que entonces, eh, háganos saber. Y miren, fíjense lo que es el tema de hoy. El tema de hoy, wow. Beneficios de la oración. Así que si no dices dónde estás. Beneficios de la oración. Pues vas a tener el beneficio de la oración. Amén, <ríe> amén, así es. Así es que entonces. Eh, eh, bueno, ya está aumentando ya el número aquí. Qué eh, bueno, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidas. Claro que sí. Entonces, este, háganos saber este, que están allí. Eh, díganos uh, No tiene que decirnos el nombre ni nada, nada más... Uh, eh, que, eh, del país, eso sí me gustaría. Saber el país de dónde están. Ok. Julio, bendiciones, hermanos. Saludos desde Estados Unidos. Ok, perfecto. Estás aquí en en Estados Unidos. Dios te bendiga. Eh, Julio. Julio. Gracias por, por estar ahí conectado con nosotros y esperamos que te puedas aguantar el, el ratito que vamos a estar aquí. Así es. Ok, entonces vamos a estar hablando de los beneficios, los beneficios de la oración. De la oración, amén, así es. Ah, eres peruano, perfecto. Eh, de, wow. de nacimiento, perfecto. Bueno, eh, bendecido seas. Julio. Conocemos aquí un par de personitos, cuando menos del Perú. ¿verdad? Del Perú, sí, claro. Ok. Bendiciones. Y pues bueno, con eso es que aquí en Estados Unidos hay gente de todas <risa> partes del mundo. Así es. Hasta donde menos pensamos, hay gente de ahí también sí sí así Temos es que nos que hay gente de la luna y de Marte sí, sí. y de Júpiter y Fíjate de que Venus. ya ya ahorita es ya casi en, en casi en todos los países casi casi habemos a uh, gentes de, de otros países sí por ejemplo en México ya hay mucha gente de otros países también, así es, así es, así es bueno pues vamos a continuar y nos vamos a, a la palabra de Dios para poder entrar después enseguida a, a la oración Sí, amén. Este, y desde ahorita les decimos, compartan también, ¿verdad? Estos claro, claro, compartan. Para que puedan ser de, de ayuda y de bendición a otras personas más. Sí, así es. Y nos vamos a esta primer lámina. Muy bien. Mateo 21, 21 y 22 de Dios habla hoy. Muy bien. Y nos dice. Nos dice así, o sea, los beneficios de la oración. 21. Jesús les contestó, les aseguro que si tienen fe y no dudan no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen, quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Ajá. Y todo lo que ustedes al orar, pidan con fe, lo recibirán. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea su Amén. nombre. Bueno, pues eh, Ay, siguen entrando más personitas por lo que estoy viendo aquí. Con fe, hay que tener con no, fe. Indica aquí el marcador de, de, Ajá, de YouTube. Bienvenidos sean, Dios les bendiga. Veamos un poquito aquí este pasaje. ¿Qué nos dicen? Dios nos está diciendo en palabras de Jesús. Jesús les contestó: Les aseguro que si tienen fe, uh -huh. ¿y qué más? Y no dudan. ¿Y no dudan? ¿Cuáles son los beneficios de la oración? El tener fe y sin dudas. Amén, así es. El tener o sea, la fe y no dudar. Y no dudar. Porque el Señor mismo Jesús lo está diciendo, no solamente podrán hacer esto de lo que le dice a la higuera. Sí. Sino que aún, si a este cerro le dices, quítate de ahí y arrójate al mar, uh -huh. así va a suceder. Así sucederá. Obviamente que tendría que dar una razón, ¿verdad? Para que Dios sí. permita que se mueva un cerro. Pero... pero... Eh, Pueden eh, ser eh, los, los problemas que, que, que tiene la persona, ¿verdad? Este, son los cerros. Son los cerros, sí, sí, este, enfermedad, eh, finanzas, eh, cualquier cosa, ¿verdad? Puede, eso puede ser un, un, un cerro, un obstáculo. Ah, así es. Entonces, eh, imagínense, mi amado, mi amada, y qué bueno que está entrando un poquito más de gente y les uh, hemos mencionado... Eh, para los que están entrando apenas, sí. eh, que nos digan en, en qué país están. Sí, dónde están, claro sí, están que sí. Aquí nos... en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, Sudamérica. Nos gustaría mucho en Europa, saber en fin. dónde se encuentra. Okay. Entonces, y, y todo lo que ustedes al orar pidan con fe y dice que lo recibirán. Amén. Okay. Amén. Entonces, ¿qué, ¿qué nos está diciendo aquí la escritura? Simple y sencillo. Si estamos buscando de los beneficios de la oración. Ajá. Y todo lo que tienen que hacer es adorar pues piden con fe pedir con fe, amén, así es y en el 21 nos está diciendo, pero no duden no duden, no duden y lo recibirán, entonces es. eso es lo que tenemos que hacer orar con fe creyendo, confiando, quitando todo obstáculo, y mire y es muy común amen, amen. en nosotros las personas que podamos poner obstáculos sí, pero a veces nuestros obstáculos nosotros mismos los inventamos uh -huh. Así como se construyó la, la, la, el muro chino allá en, en la muralla de, allá sí. de, de China, fue construido por los, por los hombres. Exacto. Y a veces construimos esas murallas, las hacemos muy anchas, muy altas y larguísimas. Sí. Y eso no nos permite muchas veces lograr objetivos de recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Amén. Sí, es que eh, realmente la, la mente la mente es uh, algo tremendo porque um, a veces que estás orando por, por algo específico pero, pero a veces no, no falta que se te atraviese uh -huh. y como que te te te, te desubicas uh -huh. te desubicas y, y, y entonces ya, ya no estás en el en el blanco en el eh, eh, en lo que tienes que estar uh -huh. entonces este Arries. de esa manera de esa manera se desvía el propósito de la de la oración. Eh, en, en, entonces, este es muy importante que nos enfoquemos muy bien este, cuando estamos en, en oración, um, si es por alguna necesidad, verdad, alguna petición en especial, orar por esa, por esa necesidad, por esa petición y confiar, confiar que Dios escucha nuestra oración y que tengamos la fe suficiente. Que, que de ahí no nos movamos, que no nos movamos de de de la fe, que esperemos la bendición porque el Señor escucha. Entonces, cuando cuando la persona entra ahí la duda o que que, que, que se tarda en, en llegar la bendición y entra la duda, entonces eh, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo nuestro corazón y está viendo que hay duda entonces Ajá, así, así no se puede recibir nada, necesitamos estar bien firmes y bien confiados que el Señor lo hace así es que es, esperemos porque para el Señor nada, nada es imposible, únicamente hay que esperar, confiar en Él, Ajá. porque Él lo hace así es, eh, me hiciste recordar lo, algo de lo que escribí en el, en, el, el libro en el Seis pasos para tener una versión de éxito eh, es. está ahí en la página de nosotros lo hicimos un, un, un, el videolibro. El videolibro, sí. Eh, es, es corto, no, no, no es muy largo. este Cada paso está es una sección del, del, sí. del libro. Este. Y, y en nuestra página, ahí está el, el, el video. Uh -huh. eh, pero en, en, decimos ahí algo que a veces estamos tratando de orar, pero en el caminar de, ese, de esa oración, de ese trayecto, uh -huh. A veces se nos viene otra idea más a la cabeza y decimos más o menos estas palabras en, en el libro ese. Sí. Eh, que te empiezas a preocupar por si ya trajeron la leche o sí. hay que traer la leche de, para la, la, la merienda o, o el pan o, o que si eh, te acuerdas de, de, de tu tío, te acuerdas de, de, de tu hijo, te acuerdas de, no sé, y, y ya de, gusto, se sí. desvía la, la oración sí. O el propósito de esa oración Que tú estabas haciendo exacto Entonces sí, hay que tener mucho cuidado De no interrumpir Esa oración Para que no haya desvíos tampoco Exacto O sea, los beneficios de la oración es El creer con fe y no dudar Exacto, amén no dudar Y no andar empalmando las oraciones Si vas a estar orando por Déjame decirlo así por tu papá, ok, ora por tu papá en ese momento, sí, cuando terminas de orar por él, te puedes pasar el, a, a el tu siguiente, mamá, el siguiente arreglón o, o bien, o por tu hijo que se llama, vamos a decir eh, por lo que estés orando que so, cierra, pues, sí, cierra sí. el capítulo y, y empieza otro pero no no hay que mezclarlo vaya eh, exacto, y por eso estamos hablando de los beneficios de la oración porque, porque miren, en los años que tenemos de estar nosotros orando Uf, muchos años y por larguísimas horas y cuando digo larguísimas horas es contando una y otra y, sí. otra, y otra y otra y otra más entonces no, nos hemos dado cuenta de que a uno mismo le pasa sí sí a, a uno mismo le pasa sí claro este es que eh, es que el, el, el enemigo es tan tan tan sutil y tan y, y, y la la o sea que el, el terreno más fértil para para el enemigo para Satanás es la mente del ser humano porque porque porque estás estás haciendo una una petición y de repente se te atraviesa algo y te desvías sí, sí, y es, es tremendo dinos de dónde eres Israel sí. eh, gracias por estar con nosotros entonces este es el punto y pues quisimos hablar en esta ocasión de los beneficios de la oración y vamos a continuar eh, porque aquí no tengo unos cuantos versículos ya hay mucho para eh, estar hablando sobre, sobre la sí, oración. Claro. Es un tema que nunca debe terminar No, no. Este, no debe terminar y, y pasamos, Mientras que Israel nos dice de qué país es o, o dónde está. ¿verdad? Eh, ¿En qué lugar estás? Vamos a ver aquí Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. En no Dios el... habla hoy. Y dice el 19. Dice, esto les digo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Amén. Amén. Amén. Amén. Así es. Imagínense, ya está Julio, ya, ya está también ahí Israel, más otras personas que no sé quiénes son porque no no han puesto nada. Sí. Entonces, esto les digo, son palabras de Jesús. Si dos ustedes se ponen de acuerdo, entonces, sí, si nos ponemos de acuerdo con, con Julio, nos ponemos de acuerdo con Israel, nos ponemos de acuerdo tú y yo, y ya, entonces, eh, esto va a amarrar mejor. Sí, amén. La, la oración. Sí, amén. Hoy estamos hablando de los beneficios de la oración. Los beneficios de la oración. Entonces, eh, eh, y, y eso es el, la fuerza que se hacen. El empoderamiento cuando dos que se hacen, O más sí. oramos por un mismo propósito pues va a suceder algo con toda seguridad. Sí, porque... Es, Entonces, porque eso es, lo, es. Lo, lo maravilloso, mi amado, eso es lo maravilloso, mi amada, de que Dios tiene todo, todo, todo el poder para bendecir a, a sus hijos. Sí, amén. Entonces, eh, ahí es donde está el gran secreto del secreto. Amén. ¿verdad? Entonces, por eso les digo, si todos ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra... Para pedir uh -huh. algo en oración. En oración. Y para que está en los cielos, se los dará. Sí, amén. Es promesa. Amén, es promesa. Para mí esta es una promesa. Que, que tenemos que estar en esa condición de creerle a Dios para poder recibir de sus bendiciones. Amén, así es. Ok, vamos a continuar porque queremos hablar ya en un ratito, María. Amén, El, amén. Marcos 11:24. De, también de Dios habla hoy. Así es. ¿Qué nos dice? Dice: Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Ahí está. Eh, Esa es una versión más. a Dios. Más, más, más suavecita. Sí. Más, eh, más bien este, suavecita. Más, más digerible. digerible eh, sí. eh, exacto. Exacto. Entonces dice: Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, pues estamos hablando de, de los beneficios. Crean, crean que lo han, han conseguido Amén, amén, así es Y que ya lo recibieron Ya, ya, ya, ya, ya, ya lo recibiste Ya, ya, ya, ya lo pediste Ahora, nomás creerlo Para que pueda ser tuyo Amén, así es, amén es, entonces, Hay que confiar en, en Él y en su palabra Porque Él, él lo dice, es su palabra eh, Exacto, entonces ahí está el secreto, mis amados Tenemos que creerlo uh -huh. Amén Tenemos amén. que creerlo si queremos resultados en la oración, tenemos que creerle a Dios. Amén. Así es. Y lo mejor que todo es apoyarnos en la palabra. Amén. Por eso siempre nos gusta la, la, primero la palabra para tener la, la mejor la plataforma Amén. De, de poder hacer las cosas. Claro, claro. Porque si sí. no, entonces nada más estamos hablando por, por hablar y, y, sí, no. y, y no, no se trata de eso. Sino Así se trata es. de que tú y yo nos pongamos de acuerdo para hacer una oración, para que tú también la puedas recibir. Amén. Así que entonces, así vamos es. a continuar, y esta es la última lámina para ya irnos después a la oración. Amén. Marcos 14.36, de Dios habla hoy Nos también. Dice así, eh, en su oración decía, Abba Padre, para ti todo es posible. Amén. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Gloria al Señor. Aquí, eh, y ahora cuando Jesús estaba orando eh, por lo que iba a suceder. Lo, lo que iba, no iba a suceder, sí, así es. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? En tu oración decía, padre", Abba Padre. Como diciéndole, Papito, Papito mío. Papito, Papito lindo, querido, querido Padre. Obvio". Para ti todo es posible. Uh -huh. Amén. Para ti, para ti todo es posible. Y le dice, líbrame de ese trago amargo ¿Por qué? Porque pues, iba a ser crucificado Sí, sí, sí, iba a ser crucificado él, no, no iba a ser nada él, nada él, cómodo Él ya sabía lo que lo que Aunque él ya sabía que iba a, uh -huh. a eso vino, a eso él, vino, vino a él vino a morir amén. por nosotros Sí, amén Para que nosotros pudiéramos tener entonces, la... la vida eterna amén. A través del sacrificio amén. de él Entonces, eso es lo, lo, lo maravilloso Mi, mi, amado, mi, mi amada, que... Si Jesús no va a esa cruz, no hubiera pasado nada. Así es, exacto. Estaríamos nosotros también hu huerfanitos. Sí, sí, sí. Ok, entonces, Él dice, para ti todo es posible, pero que todo no se que... haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sí, sea, que te quieres. tenemos que, en la oración, tenemos que buscar la perfecta voluntad de Dios. Sí, amén, así es. No porque lo estás pidiendo se te va a dar nomás porque a ti se te ocurrió pedirlo. No. Que no sean ocurrencias. Claro. sino Que haya propósitos. Que haya propósitos. Y, y en los propósitos de Dios incluyen más cosas. Oh, sí. Es porque vas a ser de ayuda, vas a ser de bendición, porque vas a hacer cosas que valen la pena y entonces Dios te va a premiar dándote la respuesta. Amén. Pero tú tienes que creerlo. Amén. Así Por eso es, estamos hablando de los beneficios de la oración que para poder tener ese beneficio de la oración, o sea, la respuesta, Amén. tenemos que hacerlo bien hecho. Amén. Así es. ¿Qué es fácil orar? Pues la verdad que sí y no. ¿Es no? Es fácil orar, pero también, este, tienes que estar bien, bien enfocado y, y, y la fe. Ahí está. Y la fe, y la fe. Ahí es el y la fe, porque es bien importante la fe, porque ahí en Santiago nos dice, ¿verdad? Que, que sin fe es imposible agradar a Dios. A, así es. Y eh, eh, cuando dije sí y no, yo me recuerdo cuando nosotros empezábamos en el camino del Señor, pues yo no sabía orar. Y comentaba hace unos días con, con Pedro Javier, recordando yo aquellos días, de hace ya muchos años, eh, que dije, oye, o sea, ¿cómo le hago para orar? Yo quería también, pues yo también quería hacer... Quería querías como participar, lo, sí. Como lo hacían las oraciones, el hermano Leal. Los y, hermanos, sí. y, y otros hermanos, ¿verdad? Sí, para, claro, claro. Este, que, que eran de la congregación, ¿verdad? Y es eh, que, sí, al, al pastor, este, él, él le gustaba que, que él, participara, participara la gente, la, los, la los, gente hermanos. los hermanos. Uh -huh. y, y a veces le pedía uno, a veces le pedía otro, y luego a... Y así en diferentes eh, tiempos, ¿verdad? De, de días, entonces de esa manera las personas se empezaban a, a, a soltar y empezar a orar, así porque es. Es, es muy bonito. Así es. entonces esa actitud que tomó el hermano Walter, que, que era el pastor de, de aquel entonces, de, de hace sí. muchos años, eh, a mí me gustó, entonces yo, yo quería también pues, ser parte de, de, de, de, claro. de ese grupo, ¿no? Claro. Eh, y luego pues quería que también enseñarme a, a predicar pues sí verdad entonces y el hermano Walter para mí fue el medio que Dios usó Amén, para que es. aprendiera las dos cosas que el señor le, le bendiga grandemente y lo siga usando porque todavía el señor lo usa allá está uh -huh. Puerto Río por allá en México así entonces es. Es, es muy muy bonito es muy hermoso eh, que esto eh, uno lo pueda hacer y por eso yo creo que he estado en mi corazón amén. siempre el cómo amén. ayudar a la gente a enseñar sí, a orar. Amén. Sí, y es que ese es, el, ese es el propósito, ese es el deseo de, de, de compartir la palabra, o sea, para, para que otras personas también aprendan, que sean bendecidos y, y la persona que, que, que quiera, que lo desee, que esté aprendiendo, ellos también van deben de tener ese anhelo y ese deseo de poder compartir entre sus amistades familiares la palabra del Señor, porque el Señor quiere que todos seamos bendecidos así es, y para que esto pueda acontecer, se requieren varias cosas, sí tiempo ajá, y el quererlo hacer tiempo y el quererlo hacer, amén, así es y el querer aprender para hacerlo cada vez mejor, amén entonces cuando nosotros no nos ponemos en, en esa condición delante de Dios, pues va a ser muy difícil poder progresar, sí Sí, sí, es así. como si tú vas a poner un negocio pero quieres irlo a abrir cuando tú quieras, a sí. la hora que tú quieras y vender lo que tú quieras nada más, lo más probable es que tu negocio no va a funcionar. No. no vas no, vas no, a tener no, no. que eh, meterle tiempo, inversión, eso, sí, el, eh, visión. El, el, el deseo de, de, de hacer prosperar sí. el, el, el negocio. Sí, y vas a tener que buscar la forma de cómo darte a conocer y todo Ajá. eso. Ajá. Entonces... Ajá. Eh, son de las cosas que son necesarias también en la vida eh, ya espiritual. Es muy importante, claro. ¿Por qué? Porque eh, uno también puede ir enseñando a, si hay a hijos pequeños, enseñarles a orar. Enseñarles, claro. Si ya son grandecitos ya es un poquito más complicado, pero como no quiera, es imposible, como quiera. Porque para Dios nada es imposible, como dice aquí la escritura. Entonces, así es. Y siempre poniendo la muestra. Poniendo la muestra. Si sí, poniendo la muestra. Entonces, por eso sí es importante aprender a orar. Porque son de los beneficios que se van a obtener a través de la oración. Sí, amén. Para que nuestra familia pueda ser mejor bendecida. Miren, ahorita en esos tiempos que estamos viviendo, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde se trabajan las 24 horas. Y digo, se trabajan las 24 horas para que muchas empresas no se cierran Sí, yo creo que ya ahorita, mundialmente. Ya, sí. ya muy global. Entonces, eh, no hay tiempo muchas veces para atender a la familia. Y ahora con eso de, de, de los virus y de todas esas cosas. Del reconocimiento, de, de, la, de la distancia, o sea, de la, del que tiene que estar en, en la casa porque no sí. puede salir. Entonces, eso, si no lo aprovechamos nosotros para estar en esa comunión con Dios. Así es. Entonces, hay más... Hay más conflicto Más, más conflicto, claro ¿Y por qué hay tanto problema ahorita? Me llamó la, en cierta forma la, la, la, atención, la atención Que en México ha crecido el número de violencia en la familia En la familia, sí Porque no estaban acostumbrados a estar juntos Pues no Ni los hijos con los padres, ni los padres con, con los hijos ni, ni el esposo con la esposa Y no se aguantan y no, Sí, entonces al estar en esa condición Pues es bien complicado Es complicado Sí, sí. llevar una armonía, entonces si se saben eh, orar, sí. y agarren la Biblia para poder meditar en la palabra del Señor Amén. y están escuchando música que les ayude a pensar y a meditar y a orar eh, pues, ya, ya es, es diferente, exacto es o sea, diferente. tienes que, que a, hacer el ambiente que haga posible esto, ¿no? entonces, tenemos ahí en, en la misma página ahí está la radio eh que tengo uh, pura música instrumental las 24 horas Sí. Pura música instrumental es. Mucha uh, está uh, especial como para estar orando Amén. Entonces, ahora, hay uh, diferentes formas de cómo orar Lo puedes hacer de rodillas, lo puede ser acostado Lo puede hacer caminando Y las mujeres hasta cocinando Sí, sí, la, lo, lo importante es la disposición es La disposición, uh, la ahí, disposición ahí de, de, del corazón Ahí el está. anhelo, el deseo, el querer estar en, en, en comunión con, con el Padre Porque eh, verdaderamente él, él quiere lo mejor para, para sus hijos y, y, y pues su palabra es, es nuestra guía, eh, eh, o sea, es algo precioso Así es, Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que acontece? Miren, yo estoy bien consciente, mi esposo y yo estamos bien conscientes De que este tipo de, de, de videos no son de los más ocurridos no son de las Ajá. que más está ahí la gente queriendo eh, saber más. Sí, pues... Eh, que sea de chistes, de, de whatsapp, de, de, de cosas sucias y todo eso, no, hombre, de sobra gente. Sí, de, de, de imágenes bonitas, de, de palabras bonitas, de, de rimas, de esto, del otro... Pero ya este, sí, tratándose de, de, de enseñanza, de, de oración. Y después eh, de con Dios. Sí, exactamente. Es diferente. Pero si le preguntamos a toda la gente, oye, qué es Dios? Claro, sí, sí, yo sí creo en Dios. Uh -huh. Ah, sí, ¿y dónde está Dios? Pues allá en el cielo. <risa> <risa> y, y a veces la gente no sabe que Jesús debe estar en su corazón. Amén, así es. A eso vino, para estar en su corazón. Correcto. Y, y, y él nos, nos habla, es el Señor, o sea... Tenemos mucha enseñanza en, en, en la palabra del Señor. Ahí los proverbios, los proverbios tres, eh, nos hace la, la exhortación a, lo, a la obediencia. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ay. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Glorificado sea el nombre de Dios. Él quiere, Él quiere que seamos obedientes. Así es. Eh, bueno, el tiempo ha ido transcurriendo y nos vamos a, a la oración. Eh, nos vamos a ir a la oración. Y Aquí tiene esta, esta lámina para que usted la pueda utilizar. Eh, Ahí, ¿qué les decimos? ¿Qué, juntos. Que oremos juntos. Oremos juntos por una mejor calidad de vida familiar, espiritual, para todos y cada uno de nosotros. Así es. Entonces, eh, aquí en esto estamos encerrando un gran concepto. Una mejor calidad de vida familiar. Amén. Ah, como Amén. nos hace falta en nuestros tiempos. Que haya calidad de vida familiar. Amén. Sí que hay el, el... Ahorita la familia está muy muy muy maltratada está muy destrozada y que de la calidad de la vida espiritual deficiente hay mucha distracción mire con eso desde las páginas sociales aunque no estamos en ellas también sí pero siempre tratando de dar mensaje Amén. Siempre, ese es el propósito. Ahí, ahí estamos para dar mensaje, no, no es para entretenimiento. Para nosotros no. Así es. La gente nos, nos consta de que sí están en el, en el entretenimiento. Sí. No estamos para tratar de ser de bendición. Amén. Ese es el propósito. Amén, así es. Entonces, la vida espiritual, que sea abundante, que tenga calidad para, Amén. para todos y cada uno de nosotros. Para todos y cada uno de nosotros. Incluyéndonos nosotros mismos. Claro. Entonces, cuando yo estoy orando, yo también quiero ser bendecido también de parte de Sí, de la amén. ISU, claro que sí, amén. Y compartir esa, esa bendición con, con la humanidad. Amén. Con, amén. Completa. Sabemos que no, nuestros videos no son de los más populares, porque no lo son. Nuestras páginas sociales no son de las más populares. Ahí no vas a encontrar eh, miles y miles y miles de, no, de, no, de, de no, gentes no. o millones. No, no, no. Eh, eso los artistas sí, nosotros no. Entonces, pero no es porque no podamos, sino porque la gente no está en esa disposición sí, de recibir mensajes así. Correcto. Cual, ahí, ahí se ve, ¿verdad?, que cuál es el, el, el anhelo y el deseo de la gente cuando no hay el conocimiento de las cosas de Dios, pues no están en las cosas del Señor. Su mente y su deseo están en otra cosa. Así es, así es. Entonces, eh, vamos a la adoración para y a los que están allí, pues... Eh, puedan permanecer hasta este momento padre santo sí, sí señor le adoramos y le bendecimos alabamos su santo nombre señor le honramos y le glorificamos damos la sí, honra damos la palabra. gloria y damos la alabanza a su nombre sí padre que toda persona, Señor, que esté con nosotros en este video, ya sea ahorita sí, en bien. vivo, ahorita que estamos en vivo, o ya en la repetición que va a quedar grabado para YouTube, para Facebook y, y para otras plataformas, Señor, sí, que usted señor. lo impregne, Señor, de su bendición. Sí, Padre Eterno. Para que todas las personas puedan tener el beneficio de su bendición. Amén. Así sí, como nos dice sí, en el de Juan, verso 2, Amado o amada, yo deseo, así lo decía Juan, Amén. y lo decimos nosotros también, sí, aleluya. que tú seas prosperada en, en todo, en todas las cosas, y además que tengas salud, pero también como dice la escritura, así como prospera tu alma. Amén, aleluya, glorificados. Esta lámina es lo que significa en cierta forma el propósito de Juan. Amén. Que tú puedas ser bendecido, mi amada, que tú puedas ser bendecido, mi amado, que tú busques más de Dios, que crezcas espiritualmente, y que tú puedas apoyar a tu propia familia a crecer también espiritualmente. Sí, Señor. Y que tomados de las manos podamos ir de las manos del Señor. Amén, aleluya. Mi amado, mi amada, cualquiera que sea tu necesidad, y nos ponemos de acuerdo ahorita, tú y nosotros. Sí, Señor. Déjame decirte que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Santo eres, eres El Cristo. problema de salud, lo hemos dicho a través de la radio, no es posible si puedes creer. Lo hemos dicho a través de los videos. Lo hemos predicado. Amén. aleluya. Pon tu mano ahí en la parte afectada de tu cuerpo. Si es que sí, es señor. problema de salud. Pon tu mano allí. Y Santo quiero que por la eres. fe puedas empezar a sentir una mano tibia tocándote. Santo eres. Yo, Dios, Dios, Dios. O sea, la mano del Señor. Alabado seas, Padre. Gracias. Gracias que es un mano, Padre Santo. Espíritu Santo, Señor. Pose eso mano esas manos que está allí, Señor, sí, sí, señor. en esa parte. En el nombre que está afectado de jesús, en el nombre de jesús ahí en esa rodilla toque, señor en ese cuello toque señor con su mano de poder en esa cintura Sí, señor en ese pie en ese estómago toque señor jesús. ahí en el corazón el hígado toque, el riñón toque sanador señor ahí donde está el problema señor extienda su mano de poder señor sí, y permita mano de poder, señor. Que puedan recibir la bendición sí, de sanidad. Recibe, recibe, recibe la sanidad. Y a ti te digo, mi amada. Recibe. A ti sanidad. te digo, mi amado. Recibe la bendición. Recibe, recibe bendición del Señor. Recibe la bendición. Recibe, recibe la tu bendición sanidad. Del Señor. Y es un sea problema de matrimonio. Simplemente. demuéstrese amor. Sí, demuéstrese sí, confianza. Sí. demuéstrese verdaderamente el amor. Santo es. Porque el amor Señor, lo vence todo. Aleluya. Amén. Todo es posible, Quieranse, si puedes creer. Respétense, lloren el uno sí, por el otro. Sí, sí Señor. Sí, y señor, permitan señor, que Dios señor. bendiga su hogar, su familia. Sí, bendiga, a cada familia. Y también, representada, señor. si tu necesidad es sí, económica, te sí, voy a pedir algo. Agarra tu bolso, mujer. O tú, amado, agarra tu billetera. O bien, pon tu mano ahí en, en, en, en tu bolsillo, así, por afuera. No tienes que ser por adentro. Y vamos a orar para que Dios prospere. Tu billetera, tu cartera, Ay, tu bolso. Sí, Señor. Tu bolsillo. Usted bendiga, Padre señor. Santo, en el nombre de Jesús. Usted bendiga, Señor. Bendiga. Que ahí donde han puesto la mano, Señor. Sea en el bolso, en el bolsillo, en el sí, bolsillo. Ahí donde puedan o, o ponen su dinero. Que se lo multiplique, Padre Santo. Sí, Cristo. Así como multiplicó los panes y los peces. Multiplique, Señor, en grande manera. Señor. Que puedan ser. Derrame, Señor derrame bendecido. sus bendiciones. Derrame sus bendiciones, Padre. En y el tenemos Dios. De Jesús. A usted le damos toda la honra. Sí, señor. Le damos toda la gloria y le damos toda la alabanza. Sí, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza. Porque hasta aquí. Porque todo, todo es posible. Es con nosotros y todo es con es ellos. Es posible si nosotros creemos. Y a usted le damos toda gloria y alabanza. Sí, Señor. señor. Alabamos en sea Jesús su nombre, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si hubiese alguna otra petición más en especial, entonces te dejo esa otra lámina para que ahí te damos el corazón. O bien mandas un mensaje por Messenger si estás en Facebook eh, o bien por Whatsapp Así es, mándenos su petición a, ahí por el Whatsapp o bien en Messenger eh, O bien a, a hoy.ramos@gmail.com y nosotros le apoyamos con nuestra oración Y pues le damos las gracias por estar este tiempo en comunión con nosotros y, y gracias le damos también por estar compartiendo estos videos que van a ser de bendición para las personas que usted los comparta así es que le agradecemos su tiempo y reciba nuestro cariño un fuerte abrazo que el señor les bendiga grandemente y suscríbanse y si pueden poner ahí que, que les gustó no es necesario pero si sí. lo hace pues bueno gloria a Dios. así es eh, pero sí suscríbanse y si pueden indicar y que les gustó, pues perfecto. Eh, no se trata de que seamos los más populares, ni mucho menos, pero es no, no. una manera de cómo sentir el estímulo Así de es. parte suya a suscribirse, o bien al pues hacer algo y de marcarnos que, que le gusta lo que estamos haciendo. Así es. Que la bendición del Altísimo invada totalmente toda su vida y toda su familia y todos los suyos. Así sea. Reciban la bendición. Así sea, bendiciones para todos Bendiciones En nombre del Señor Amén, amén, amén Y hasta aquí llegamos Y esperemos para el siguiente video